Por todos lados, no. tanto asustado no. la cancha, no. ya tengo el barrio, no todos me han criticado, por todo lo que he logrado, mi amigo me guarda la espalda, hasta todo controlado, voy por todos lados, no. tanto asustado, que te no mancha la cancha, no. ya tengo el barrio, no, todos me han criticado, por todo lo que he logrado, mi amigo me guardó la espalda, Acá, todo controlado. Voy por todos No, no, no, no, no, no. no, no. si testigo de su cagado y el nadie me paga. Flama, primero reclama después me pide todo yo la como la nariz con este co pero si viene la cara contra y en el lugar menos indicado Anda buscando el modo no Por, porque nunca sabes si te va a meter nunca sabes si va a reír este arquitecto pasó a lo ahí el bien estamos a convertir vos oh, dejaste presumir ya está deja de fingir ya está no me así siendo bien. perfecto pillito el veneno mi llamo veneno esquito perfecto con esto respeto un rapero honesto molesto atrás pero pensando que yo, que yo te he callado, que yo te callado No quieren bajar, pero no van a poder Aquí está más perdido, que el mi turista con poca cabeza Quiere ser artista Hablando de no mí, te mientes, se en visita con tanta pila, yo hago el elite Voy por todos lados, no. no. está todo asustado no. Este no mancha la cancha, no. ya tengo el barrio ganado mm. Todos me han criticado Por todo lo que he logrado no. Mi amigo me guarda la espalda Acá todo controlado no. Voy por todos lados no. todos asustados no. Por todo lo que he logrado, mi amigo me guarda la espalda. Acá todo controlado.